Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro último encuentro de Wiki Herramientas. Y, Eve, no nos pusimos los gorros ni eh, el cotillón que ver durante todo el año. Eh, pero, bueno, nada. Eh, último encuentro del año, no último encuentro del ciclo. Eso es importantísimo decirlo. Ahora Eve les va a contar un poco más eh, cómo van a seguir las cosas eh, de cara al año que viene. Eh, y también contarles que este ciclo va a seguir eh, siendo sostenido por Wikipedistas de Uruguay y yo les dejo un abrazo gigante a todos y a todas eh, ya que me estoy mudando a otros espacios. Eh, hoy vamos a tener a Esteban, que va a ser nuestro último invitado del año. Los últimos serán los primeros, Esteban, eh, que ya les van a contar un poquito más acerca de él, pero simplemente compartirles eh, que Esteban es un wikipedista de... La, podemos decir esto, de la vieja guardia wikipedista, de los primeros wikipedistas bibliotecarios. Eh, y nos da mucho placer que vengas a, a compartir con nosotros un poquito, un pedacito de, todo ese, de toda esa experiencia que tenés trabajando detrás de, de la wiki. Eh, sin más, le voy a pasar la palabra a Eve. Sí, bueno, en realidad te vamos a extraer un montón, Coti. Este, sí, sí. Y eh, si bien te estás yendo del ciclo, eh, eh, te vamos a volver a molestar para que vengas en algún momento. A, a enseñarnos cosas, ¿no? Porque Coti también eh, ha aprendido un montón. Este, y, bueno, también es bueno saber que no vas a estar muy lejos de la comunidad Wikimedia. Este, eso es importante, este, de, de, de tenerte cerca siempre. Este, y, bueno, nada, desearte lo mejor para el, el, el ciclo este que se inicia para vos. Y contarles, además, bueno, qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Este, hoy es el, la última presentación del ciclo, como decía Coti. Eh, donde lo vamos a tener Bien. Esteban, que es un honor para nosotras poder cerrar el ciclo con Esteban. Este, y eh, la idea es que, a partir del año que viene, eh, nos vamos a encontrar directamente en el canal de YouTube de Wikimedistas de Uruguay, que ahí eh, Coti les va a estar pasando la dirección en la sección de comentarios. Este, y, bueno, eh, les eh, invitamos a que, a que se suscriban al canal de Wikimedistas de Uruguay para que, bueno, les pueda ir llegando la información. Y de todas maneras, imagino que vamos a contar con eh, los servicios de promoción y publicidad de la gran base de seguidores que tiene Wikimedia Argentina. Este, así que no vamos a estar solas en, en, en la tarea de promover este ciclo, pero la, mayormente la organización eh, va a estar a cargo de, eh, de nosotras desde Wikimedistas del Uruguay. Eh, así que, bueno, eh, eso. Primero, darle el gran saludo a Coti, este, decirle chau, chau, adiós. Este, con, este, con este ciclo, este, y bueno, agradecerle también por todo lo que ha hecho este año este, y, porque la verdad es que nos divertimos, ¿no? O sea, eso creo que ha sido lo principal, es que el Wiki herramientas ha sido un ciclo divertido y además un ciclo de mucho aprendizaje, y por eso también es que lo queremos continuar desde Ultimate de Uruguay. Así que bueno, me voy a callar y le voy a dar la palabra a Esteban este, y darle de vuelta la bienvenida, y bueno, Esteban, este, adelante nomás con tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos, les agradezco que se hayan conectado. Yo también lamento la partida de Coti, la he pasado muy bien durante su, su actividad en Wikimedia, hay muchas actividades juntos, muchas, muchas. Voy a y ir voy a grano, voy a compartir mi pantalla. Confírmeme si se ve. Y ahora sí. Ahora sí, voy a hablar de los tipos de usuarios en Wikipedia. Primero, se puede editar la Wikipedia en español como usuario anónimo. Se hace clic en editar, como han hecho en otras actividades anteriores y charlas que han explicado, y hace su primera edición y pasa a ser un usuario que edita como IP. Eh, esto tiene las desventaja que le va a pedir siempre el CAPTCHA cuando pone enlaces externos, o sea, la, las palabras o, o juegos de rompecabezas que... Me, que determina que el usuario no sea un bot. Un usuario, bueno, usted puede registrar y que vas a hacer un usuario nuevo, que puede hacer la mayoría, la mayoría de las cosas necesarias para editar la Wikipedia. Puede editar artículos, corregir ortografía, crear artículos, puede hacer reversiones, correcciones. Y, otra, y, otra, y, otras cosas, y otras cosas menores o no tan menores. Si voy a elegir un usuario, tengo que elegir un nombre adecuado. Que será solo único en todos los proyectos. Tanto en Wikipedia, como en Commons, como en Wikinoticias, y como todo en el universo de proyectos de Wikimedia. ¿Qué significa con nombre adecuado? Que no identifique ni su organización, ni sea un nombre promocional... Ni sea un nombre mal sonante en ningún país de hispanohablante, o sea que no sea una mala palabra. Puede, como usuario registrado, se puede crear su página de usuario para compartir información sobre sus actividades para, o usarla como taller para hacer ediciones de pruebas en el espacio de nombres taller. Esteban, ¿puedo hacerte También. una pregunta? Ya que sí. estamos hablando de los nombres de usuario, eh, vos dijiste que. Podríamos eh, que con este usuario que nos hacemos con un nombre adecuado, que es individual, personal y demás, sí. eh, podríamos colaborar en Wikimedia Commons, en Wikidata y en Wikipedia. Y mi pregunta es, ¿también puedo colaborar en otros idiomas de Wikipedia si yo me hice un usuario en Wikipedia en español? Sí, porque los nombres de usuarios son sí. globales. Sirven para todo el universo de proyectos de Wikimedia, incluyendo todas las Wikipedias en diferentes idiomas. Es único. Bueno. buenísimo. Muchas gracias. Bueno, como dije, también puede crear su propia página para poder poner su, sus informaciones no tan privadas, sino informaciones sobre las preferencias, de qué hincha de qué club es, qué le, sobre qué le gusta editar. O sea, nada que revele su identidad privada ni, ni, ni que lo ponga en un compromiso. También puede usar la página de discusión, esa que le dan la bienvenida, le dan advertencias, le dan consejos sobre su edición. Puede usar las preferencias, gadgets. O sea, el, todo, lo que, todo lo que viene del sector de preferencia, como el editor visual, y, y hay diferentes herramientas de corrección ortográfica. Bueno, puede cambiar, también puede iniciar nuevas páginas y le va a quedar registrada su nombre. Siempre vamos a saber que, que usted es el creador. la puede Cuando la puede trasladar, o subir imágenes a Commons. En Commons es imprescindible hacerlas como usuario registrado. No se puede subir imágenes como IP. También puede, también puede ver... Sus contribuciones y permite que un tutor permide, pueda monitorear sus ediciones. También puede usar la lista de seguimiento para tener los artículos que hizo, sus preferencias, ver que, que otros usuarios no lo vandalicen, no lo arruinen o, si lo mejoran, poder seguir mejorándolo. Bueno, como dije, el login es unificado. En todos los proyectos Wikimedia, todos los proyectos idiomáticos y todos los demás proyectos como Comos, Meta, Wikidata, es el mismo usuario. Eh, algo que estaba pensando ahí, Esteban, que, que, que, que también lo dejamos picando para un próximo Wiki Herramientas del año que viene, edición 2023, es sí. el sentido de las preferencias de usuario. Porque como usuario o usuaria, ¿no? Como vos recién mencionabas, hay un montón sí. de, eh, de cosas que uno le puede agregar o de... de customización que le puede dar uno al usuario que uno tiene, que te permite acceder a herramientas más sencillas a la hora de la, del trabajo de edición. Mismo, ya vimos algunas de ellas con eh, eh, Miguel a principio de año y eh, las preferencias para agregar categorías. Así que también les invitamos a quienes tienen usuarios y usuarias registrados en Wikipedia a eh, chequear, en el, arriba de todo, cuando se loguean dicen preferencias, accesorios, y ahí hay un montón, un montón de herramientas donde van a poder ir, eh, nada, jugando con distintas eh, herramientas para, para hacer más fácil el trabajo de edición. Sí, me parece perfecto. O sea, eso da para otro tipo de charlas, otro tipo de talleres, ¿eh? me, incluso pueden ser varios talleres. Sí, hay muchas herramientas, ¿o no? Muchas, muchas herramientas, como el Catelot, como el el... el, el y muchas herramientas automáticas bueno, sigo con esto también es importante que usted tenga su, de su usuario registrado para que no revele su IP, sobre todo si está editando sobre temas comprometidos si alguien sabe su IP, puede saber dónde vive usted en este momento ir y, y ir y allanarle la casa, si edita sobre temas complicados como política o cosas guerras, conflictos hay a veces que las páginas están semi protegidas o sea es que por alguien la vandalizó y no se pueden editar por VPS. La tiene que editar un usuario confirme, autoconfirmado o confirmado. Después vamos a ver qué, qué es eso. Bueno, como dijo Coti, utilizar herramientas de edición más avanzadas, con lectores automáticos, eh, el editor visual y categorizadores automáticos. Y también puede participar de la comunidad. Puede votar por la imagen del año, que es un concurso que se hace una vez por año, entre todas las imágenes destacadas de Commons para elegir cuál es la mejor del año. Y aparece en todo, en todo el año la portada de Commons. Y también a los miembros que gobiernan Wikimedia. A los miembros de la junta directiva de Wikimedia. Esto solamente lo pueden usar ser los usuarios registrados, no las IP. Y si quiere comprometerse más con el proyecto, puede obtener permisos, como el bibliotecario. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, venimos muy bien. No, ahora. Y ahí estamos compartiendo algunos links para que la gente también pueda ver el tema de páginas de discusión y entender mejor cómo funcionan y, y navegar. Así que así también tienen esa ayuda visual. Bueno, vamos a empezar a, a, a hablar sobre los usuarios. Usuarios autoconfirmados. Los, son los que van bueno, artículos que son vandalizados siempre o que están, entran en guerra de ediciones. Un usuario revierte, otro revierte, otro revierte, hasta tres veces hasta que hay que tomar una decisión entonces hay que ver, hay que hay que bloquearlo para usuarios nuevos o para IP y los solamente lo puede usar uh, editar un usuario autoconfirmado o sea un usuario que tiene más de cuatro días y haber hecho un mínimo de 50 ediciones ver, si usted si usted tiene cumple estos requisitos ya es un usuario autoconfirmado y puede editar páginas semi protegidas el usuario puede ser autoconfirmado si está muy apurado, está en el y necesita que lo confirmen ya, le pide a un bibliotecario o a un burócrata que le, que le dé permiso de confirmado enseguida. Y esto se hace en dos segundos. Ahí también está bueno explicar por qué se hacen esas cosas, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que si hay muchas ediciones IP que están tratando de editar y crearse una cuenta también eso puede generar problemas ¿no? si nos contás un poquito más de eso sobre todo porque sí, hecho... sobre ese tema iba a hablar más adelante es otro tipo de ah, usuarios está. perfecto están, hasta ahora estamos los confirmados es para poder editar páginas protegidas y sí, sí, sí o sea páginas susceptibles de vandalismo después tenemos los tenemos usuarios títeres o sea usted tiene dos cuentas o más cuentas por alguna causa en una cuenta voy a editar sobre fútbol y en otras voy a hacer tareas administrativas y en otra voy a hacer otro tipo de cosas. Eso es permitido siempre que no vote varias veces. Puedo votar con una sola cuenta, con la principal, no con las demás. Si uso de, Y si me meto en problemas, en guerra de ediciones, con varias cuentas a la vez, voy a ser bloqueado. Todas las cuentas. O sea, para hacer cosas ilícitas. Y después otro permiso. Y el con consulta, Esteban. Y si, por ejemplo, uno tiene dos usuarios... Eh, ¿tiene, ¿Dónde declara que tiene más de un usuario? ¿En qué espacio? La página, o sea, hay... En la página de usuario pongo este esta plantilla, usuario userbox títere, y digo quién es el propietario. Ah. ¿Cuál es la cuenta principal? Por ejemplo, lo de todo estás de Wikimedia Argentina tiene dos cuentas: la que dice, la que está entre paréntesis, WMA, y la cuenta que usa para editar como voluntario, eso lo tienen todos los todo miembros de estas de Wikimedia Argentina, Wikimedistas de Uruguay, Wikimedia España. Eso se ve muy seguido. Después, si quiere seguir haciendo mantenimiento y quiere comprometerse más con la comunidad, puede ser que sea bibliotecario. Puede proponerse para ser bibliotecario. Que son los usuarios que podemos borrar, restaurar páginas, bloquear, bloquear otros usuarios que se portan mal, editar los filtros de ediciones, editar páginas protegidas y hacer otras cosas que un usuario, un usuario común no puede hacer. Pero eso es complicado. Necesita que el usuario se proponga en votación y lo voten. Y obtener un cierto, un cierto porcentaje de votos, a favor. ¿Y sabemos cuántos eh, bibliotecarios y bibliotecarias existen hoy en día en Wikipedia en español? Como para tener como una noción, o sea, Wikipedia en español hoy en día tiene más de un millón y medio de artículos, si mal no recuerdo, eh, y, o sea, los únicos, como recién explicadas las únicas personas que pueden borrar artículos enteros, proteger artículos, bloquear usuarios que no o usuarias que no se están comportando según las reglas, son los bibliotecarios y las bibliotecarias. Entonces, sí. es importante, es un rol muy clave dentro de la, de, de, de la moderación de la comunidad, que lleva un trabajo bastante grande, y como para que tengamos una noción de cuántas personas están haciéndose cargo de todo ese gran trabajo. Creo que llegamos a ser 60, pero lo que realmente hacemos mantenimiento somos 10. Así que es un, un, un número así, que escasamente bajo. No sé el número exacto total de, de gente con permiso de bibliotecario, pero no creo que lleguen a no, las 60. Y, y además tenemos, creo que por algún lado, porque no la encuentro ahora en la lista de reproducción, no sé por qué, Coti, aprovecho para decirte sí. <risa> <risa> este, eh, la charla que dio Luis Albaz sobre la gobernanza en, en Wikipedia, ¿no? Que, Allí él creo que habló bastante también del tema ese de los bibliotecarios. Pero pues está bueno saber este dato eh, como chequeado por Esteban. Sí, tened en cuenta que no sé, los bibliotecarios no gobernamos la Wikipedia, hacemos mantenimiento. La Wikipedia la gobierna la comunidad. Es un error decir que un bibliotecario hace la gobernanza de Wikipedia. Gracias por la aclaración, Esteban, es súper <risa> <risa> necesaria. bibliotecarios eh, porque... Sí, sí, ¿Lo hablamos sí. La gobernanza eso, la hace la comunidad. Exactamente. Que los bibliotecarios y las bibliotecarias son usuarios que fueron, son un, un, un tipo de usuario o usuaria más dentro de la comunidad de wikipedistas que tienen permitidos ciertos botones especiales, pero que eh, no tienen, digamos, eh, no, no, no dejan de ser editores y editoras como cualquier otro y otra. Exactamente. El bibliotecario tiene que seguir estrictamente las normas de convivencia, de conducta de espacio y de la de, de, de espacio amigable de la fundación. No puede hacer nada malo. Bueno, tenemos otro permiso que en el Wikipedia en español está dentro de bibliotecarios que es el burócrata. El burócrata es el que asigna otros flags. Por ejemplo, viene, viene Coti y me pide el flag de de exención de bloqueo de IP porque está en un editatón y, está y no puede editar porque está bloqueada, un burócrata le tiene que dar el flag de exención de IP. Solamente puede, o sea, mire, en Wikipedia en español, en todos los casos, todos los bibliotecarios son burócratas. Pero si un bibliotecario no quiere comprometerse con este tipo de actividad, puede decidir que le saquen el flag de burócrata. Y pasa a ser solamente bibliotecario común, que puede borrar páginas y bloquear usuarios, pero no asignar permisos. Yo puedo hacer, perdón, estoy reinterruptora. Tengo una pregunta sí. Eh, sí. también para. Porque antes habíamos dicho que todos los usuarios y usuarias que nos creamos en, en el mundo Wikimedia eh, sirven para sí. todas las eh, Wikipedias y todos los proyectos Wiki. Ahora me pregunto: sí. todas estas banderas, todos estos permisos que venís contando de usuarios eh, bibliotecarios, burócratas, eh, autoverificados y demás, cuando vos alcanzás un permiso de estos o sos votado por la comunidad en el, en el proyecto que participás, ¿se extrapola a otras lenguas o solo queda para la Wikipedia donde vos estás participando activamente? No, cada, cada Wikipedia es un proyecto separado. O sea, pues, tiene sus propios bibliotecarios y su, propio, y su propia asignación de flag. Yo soy bibliotecario de la Wikipedia en español, pero no de la Wikipedia en inglés. Si quiero hacer bibliotecaria, voy a pedir ingresos voy a ponerme a hacer mantenimiento ahí y que me voten ahí. Bueno, igual eso tiene mucho sentido porque eh, es, sería difícil que uno pueda hacer eh, como todas estas funciones que está contando Esteban en un idioma que desconoce, ¿no? Este, yo creo que me la vería bastante complicada tratando de hacer cosas de bibliotecaria en la Wikipedia en polaco. Entonces... Eh, creo que sigue la misma lógica no en, en ese sentido. Bueno, ¿hay alguna pregunta crítica en YouTube para responder urgente? ¿O viene todo bien ahí, la transmisión? Venimos muy bien, venimos muy bien, Esteban. Aparte de la que eh, estás. No para eh, de hacer preguntas. listo, seguimos. Ahora tenemos otro tipo de, de, de, de usuarios que es el Check User. ¿Qué hacen Check User? Yo les conté que. Me, había que se podían crear cuentas títeres. Pero alguien puede crear cuentas títeres para portarse mal, para entrar en guerra de ediciones o para vandalizar con varias cuentas a la vez. Entonces, si yo sospecho de alguien, recurro a un check user que va a verificar si dos, si dos cuentas técnicamente pertenecen a la misma persona. Si están usando la misma IP, el mismo navegador, el mismo sistema operativo. Si el reporte es positivo del check user, se bloquea de forma inmediata. Pero para que no se... Entonces, el check user es de otro tipo de usuario que se obtiene mediante votación, que permite verificar que, doy, que, que, que un usuario no esté usando varias cuentas para portarse mal. ¿Entendió? Perfecto. Listo. Y otro tipo de usuario que hace mantenimiento crítico es el sufresor. Si alguien escribe una barbaridad en una página, pone información personal de otro usuario... Yo recurro a un supresor para que la borre para siempre. Quiere decir que la borre de la base de datos de Wikimedia. No se puede restaurar nunca. Ni nadie, ni, ni nadie más la pueda ver. Por ejemplo, Fularito de Tal pone el documento de identidad del amiguito para, para, para, para molestarlo. Tengo que recurrir a un supresor que borre ese dato urgente. Porque es información confidencial. ¿Y los supresores también se votan? Se, se ¿Vale? Los supresores es un flag especial que solo se permite que haya tres. Tres personas, tres usuarios pueden ser supresor Y se vota otro cuando renuncia uno. Ok. ¿Por idioma es esto de supresor? Esto es por idioma. La Wikipedia en español tiene tres supresores, pero no me acuerdo quiénes son. Y la, y la Wikipedia en inglés tiene sus supresores. Por idioma. Y, y, eh, y no es un montón de trabajo. eso, O sea, ¿no es un trabajo como muy delicado para poner en tres personas...? No, no, porque ocurre muy poco. Son realmente escasamente usados los servicios de un supresor. Pasa muy... muy, muy, muy, muy, muy es escasamente requerido el permiso de un supresor, menos mal. No hay tanto lío. O sea, que no hay como vandalismo del de tipo Ah, publico el número de teléfono de una persona, o el DNI, o esas cosas. O sea, es como raro que vale. pase. Es muy, es muy raro que pase, sí. Es muy raro ya. que pase en la estaba sí. chequeando y en este momento solo hay dos supresores eh, en, en Wikipedia en español, con flags. Sí, sí, cuando renuncie uno más hay que llamar a votación. Claro. Cuando renuncio alguien pierde el flag de supresor por inactividad, hay que llamar a votación. Y ahí, Esteban, no sé si ya lo dijiste a esto, pero estás hablando como de, bueno, hay que llamar a votación acá, hay que llamar a votación... ¿Dónde es que se llama votación? ¿Dónde es que uno se puede comunicar con estos usuarios? No sé si lo vas a contar más tarde. Este, sí, que... no, perdón, eso Para comunicarse con un check user hay una página que es solicitud de verificación de usuarios, WSBU. SBU. Ahí le hago, un, le hago un requerimiento a un check user para que conteste. El supresor tiene también su tablón, su página donde se puede requerir los servicios del supresor. Y es necesario, si es necesario llamar a votación, se, se avisan en el café y se abre una votación específica para ese tipo de flag. En el caso del supresor, el check user puede postularse cuando desee. Si un usuario quiere ser check user, se, se abre una votación y si se, se obtiene el 80% de votos favorables, pasa a ser enseguida check user. Pero es difícil que la, obtener la, la confianza comunitaria. Buenísimo. No, además es, está, está bueno esto también para saber que hay que conocer en cierto detalle como, bueno, eh, todas las distintas páginas internas que tiene Wikipedia donde se gestionan estos permisos y donde se conversan sobre estas cosas, ¿no? Sí. Sí, sí, esto daría para tres horas de charla, pero no, no tenemos tanto tiempo. Es, es, es Wiki herramientas 2023, la comunicación dentro de los proyectos Wikimedia. Bueno, otro tipo de usuario es el administrador de filtros. Ustedes ya ha pasado que han editado y dice el filtro tal me, me, me impidió hacer la edición. Eso es un, un filtro, es un script que, que un administrador programa para prevenir los vandalismos comunes. Por ejemplo, una, un insulto común en una página, el filtro se va a saltar y lo va a impedir. También hay otro tipo de usuarios que el administrador de interfaz, que es editar páginas de espacio de nombres MediaWiki. Son, son los que me permiten hacer los banners globales, las, las, las, los botoncitos que aparecen en aparecer arriba y el, el aspecto de la portada y, y demás enlaces chiquitos, como el de cambios recientes, el, de, el del historial y toda, y toda la apariencia de Wikimedia. La, la, la maneja un administrador de interfaz. Después tenemos los usuarios autoverificados. Cuando crea páginas nuevas o, lo, lo, o logra hacer una cantidad de ediciones de, de, de ediciones normales, el, el MediaWiki enseguida lo, lo, lo pone como usuario autoverificado. Ya nadie más va a requerir que sus ediciones sean verificadas. Los También tenemos los reversores. Los reversores permiten revertir vandalismo en un solo clic. Y aparece una, un botoncito que dice revertir y manda la edición anterior en forma inmediata. Yo tengo una pregunta, Esteban. Sí. De los autoverificados, porque vieron sí. que Wikirramientas es para ustedes tanto como para nosotros, que estamos de este lado, sí. aprendiendo de lo que nos vienen compartiendo. Eh, Vos estás hablando de usuarios autoverificados y entiendo que sí. el paso anterior a ser autoverificado es ser un usuario que recién comienza, o que tiene un par de ediciones eh, sí. y que... Hace. Eh, ¿Quién verifica a los que no están autoverificados? La, la comunidad de, que ya tiene este permiso y ¿qué implica ser? O sea, eh, ¿por qué esta diferencia? ¿Qué implica que un o sea, usuario no está autoverificado, eh, participe sí. en Wikipedia ¿Y qué, es lo no sé. que, ¿Y qué es lo que implica para que controle eso? No sé si vieron la lista de páginas nuevas que a veces suele aparecer artículos en color verde y artículos en color blanco. Los artículos en color verde son, usuarios de, son artículos hechos por usuarios no auto que necesitan corrección. Y los artículos que aparecen en color blanco es porque son usuarios auto-verificados. Después, la corrección de esa... De, de, de, de, de, el que hace el chequeo y lo pasa a color blanco es el verificador, que dice más abajo. Que es el usuario que dice que ese, usuario, ese artículo nuevo cumple los requisitos y lo, lo pone en la lista de verificados. Esa es la diferencia entre un usuario auto o no auto -verificado. Gracias. Nunca había visto la página de páginas nuevas. Voy a decir esto. Gracias, a Seguimos color de acuerdo. Color, color, color blanco. El color blanco pasó a un verificador. O el usuario es auto verificado. Color verde es que todavía no está verificado. Y después de razones el que permite mandar para atrás vandalismo de forma automática, sin tener que hacer clic en deshacer. Y también está bueno contar que, por ejemplo, hay formas de, de saber qué clase de usuarios estás viendo en la wiki eh, a través de las preferencias. Eh, porque cuando estás viendo el historial de una página. Sí, por ahí, o sea, no sé si pasa eso con los reversores y los autoverificados, los verificadores, imagino que no tienen un color distinto, pero hay una herramienta dentro de los accesorios eh, que te deja ver, bueno, si tal es un bot, si tal es un, eh, un bibliotecario, si tal es eh, un usuario, una dirección IP, bueno, eso también, ¿no? Para tener, o sea, tiene un cierto valor eh, conocer esta información. Sí, no, eso no, no, esa herramienta nunca la usé, pero calculo que... El, igual no es necesario saber si uno usa un reversor o un verificador. Eh, solamente actúan cuando ven páginas nuevas y cuando ven vandalismo. Actúan por sí solos. Bueno, creador de cuentas. Yo estoy un editatón. Y resulta que ya la, la gente no puede crear más cuentas. Porque ya la... la, la la, la, la IP logró la, el máximo de 30 cuentas que permite para que nadie cree, cree cuentas de forma automática. Tengo que recurrir a un creador de cuentas. Que es el permiso que le, el permiso que le permite al usuario crear eh, cuentas de número ilimitados. Para que otros usuarios puedan participar del evento. O el que lo necesite. Después tenemos el bot. Que es el... el, el, el, el un usuario que corre un script, que, que usa, que, que hace procesos de forma automática. Por ejemplo, buscar palabras mal escritas, comunes, y, y corregirlas. Que permite categorizar varias páginas en forma automática. El, el, el usuario que tiene flag de bot no se ven ve cambios recientes. Sí, eh, sí hay que, hay que... Hay que la, la, la, las tareas se las hacen de forma automática y no necesita monitoreo. Ahí eh, les vamos a compartir que tuvimos a un, uno de los encuentros de wikierramientas con Dennis, que nos estuvo contando un poco cómo funciona el Zero Bot que es uno de estos bots que comenta Esteban, que, que cumple unas funciones de mantenimiento sumamente importantes dentro de la Wikipedia en español. Bueno, después tenemos otro usuario especial que es el importador Transwiki. Cuando yo, hago un artigo, cuando yo traduzco un artículo de la Wikipedia en inglés, tengo que hacer, o de, de la Wikipedia a otro idioma, no es traducible nomás. Tengo que dar, por el del asunto de la licencia Creative Commons, dar la, la autoría original. O pongo la plantilla esa de que dice traducido de la discusión, o le pido al, o le pido al importador Transwiki que de la Wikipedia de origen me traiga todo el historial original. Cuando yo veo el historial del artículo traducido, voy a ver mi edición traducida y todos los usuarios que hicieron las ediciones originales, como si fué, como, si, como participantes del artículo. Eso se usa poco en Wikipedia en español, pero habría que usarlo más. ¿Está claro? Sí, sí, perfecto. Listo. Sí, claro. Bueno, exentos bloqueo de IP. Yo estoy, de vuelta voy al ejemplo de de, de, de estar editando en una escuela. Que a alguien se le ocurrió hacer de forma anónima vandalismo y la IP terminó bloqueada. Otro usuario registrado viene y no puede editar porque le dice que esa, eh, esa IP que está usando está bloqueada. Si el usuario de no confianza, se contacta con un bibliotecario y eh, le dice: Che, en esta escuela no puedo editar. Bueno, entonces el bibliotecario le asigna el permiso de exentos bloqueo de IP y va a poder editar en, en ese laboratorio, en ese en siba ese café o en ese espacio que tiene la IP bloqueada. Bueno, pues tenemos un flag especial que provee el software MediaWiki, cuando usted instala una, su propia wiki, para recuperar el control. Si, hay, si los demás usuarios con, con privilegios hicieron que bloquearon a todos los demás usuarios, que se llama fundador. Pero acá en ese sentido, en todos los proyectos de la fundación Wikipedia, el único fundador es Jimmy Wales, el usuario Jimmy Wales. Este, es el único que tiene habilitado ese flag y tiene en la Wikipedia ingreso el control total, puede hacer lo que quiere. ¿Puede, puede borrar la Wikipedia en inglés. <risa> o sea, no creo que si hace eso, eh, si llega a hacer eso, se lo van a sacar al flaco. Porque eh, todos los demás que trabajaron en eso se van a, eh, le van a poner contra. Y, y a él no le conviene, sinceramente, que borrar la Wikipedia en inglés. No creo que lo haga. Pero si quiere lo puede hacer. No sabía que existía ese rol, no sé, nunca me había escuchado. O sea, cuando vos instalás en tu, en tu casa, en una wiki, el, el que lo instala es el fundador. Se, se, se asigna a sí mismo el flag de fundador para poder tomar el control de vuelta, en, en supuesto caso de una falla técnica o de los que más usuarios hagan macanas. Claro, eh, y si yo lo he visto ese rol, es cierto que existe igual, en, en los foros PHP también sí. existe, ¿no? O sea, es como de otra generación esto que estoy contando, este pero en eso sí existe porque podés tener administradores este, y esos administradores te pueden revocar permisos de administración a su vez, entonces sí. eh, tiene, tiene sentido tener un rol fundador. Claro, es, es, es más que nada para retomar el control en caso de, de, de alguna incidencia, de un vandalismo grande. Y después tenemos los stewards. que recién me preguntaron si los bibliotecarios pueden actuar en otros idiomas. Y los bibliotecarios, no, pero un steward sí. Un steward sería como un bibliotecario global. Puede actuar en todas las Wikipedias, en todos los proyectos de Wikimedia, para hacer tareas de vandalismo globales. Un usuario que esté vandalizando en varios idiomas al mismo tiempo. Un revierte va a ir revirtiendo de Wikipedia por Wikipedia. También las Stigwars... Van a sacar flags, retirar flags sensibles. Por ejemplo, el bibliotecario, los burócratas en Wikipedia español lo pueden asignar, pero no retirar. Para retirar un flag de bibliotecario hay que pedirle ayuda a un Steward. Ir a Meta, al proyecto Meta, y solicitar un Steward que retire el flag de bibliotecario. El flag de Cheque user también. O sea, sería como un mayordomo. Como la traducción de Steward es mayordomo, eso es un bibliotecario global. Puede, la, la, la, poder, puede actuar en cualquier wikipedia como bibliotecario o como burócrata. Claro, También está esto en el caso por, ahí, de... por ahí para la gente que se pregunta cómo, cómo puede pasar eso, ¿no? Eh, yo tengo un ejemplo de un vandalismo eh, que, eh, de hecho, es como muy interesante, eh, en Ruta Transamazónica, un, un artículo que nunca pensé que podía llegar a ser más inocente que ese este, pero, bueno, resulta que tenía una brevísima sección sobre deforestación. Y, bueno, yo fui agregando algo de información y hay un usuario que está muy enojado con, con que pongamos que efectivamente la, la construcción de la carretera transamazónica ha contribuido a la deforestación en el Amazonas y viene persistentemente cambiando la información en la Wikipedia en inglés, en la Wikipedia en portugués y en la Wikipedia en español. Entonces, ahí es, por ejemplo, un caso donde yo podría llamar un steward y que finalmente le bloqueen la, bueno, no le pueden bloquear la dirección IP, digamos, ¿no? Pero que si se estuviera actuando como, como con su usuario, que lo bloqueen en las sí. tres Wikipedias directamente. O sea, se le hace un bloqueo global en, todo, en toda la fundación Wikimedia. Ningún proyecto va a poder editar más si se si, si, si, si hace este tipo de comportamiento. Yo tengo una consulta, pero esto sí. es, es totalmente de ignorancia, sí, sí, a ver, capaz que me decís sí. no, cualquiera puede... ¿Los stewards también se hacen cargo de los banners que aparecen cuando se hacen campañas? ¿O es otro no, usuario el que hace eso? Eso, de los banners, hay un, hay un permiso meta que es el administrador de banners, creo que se llama. Ah, perfecto. Puede ser un sí, steward sí. como no. Bien. Un steward como no. Y el otro día, yo usé un steward para borrar un artículo que tenía más de 5.000 ediciones. Un anexo creado en el 2009 que no servía para nada, pero que tenía 5.000 ediciones diferentes de diferentes usuarios, no lo pude borrar como el ludicario común para que un bibliotecario no pueda borrar páginas sensibles. Entonces tengo que pedir ayuda en este Ah, oh, mira. Interesante. Sí. ¿De, ¿De qué era el anexo, ya que estamos? Era un anexo de... ¿Qué? No, no me acuerdo, era de, de, de lista de capítulos donde no sé qué, que no tenía referencias y describía... De, de Absolutamente todos los capítulos en modo de fuente primaria. Entonces, 5.000 ediciones, el MediaWiki no me dejó borrar, tuve que ir a meta, diciendo de la, de dónde estaba la consulta de borrado que daba el consenso de borrar y solicitar ayuda a un Bueno, igual eso está bueno, ¿no? También como destacar que la labor de los bibliotecarios está muy vinculada al tema de mantener la Wikipedia actualizada y relevante, ¿no? O sea, no es solamente gestionar usuarios, sino también, bueno, asegurarse que haya un contenido de calidad. Exactamente, que todo de calidad y ni, ni, ni verificable. Bueno, acá les dejo la página donde está, donde puedo obtener más información, o sea, de dónde saqué yo la plantilla para esta charla, que está en tipo de usuario y wikipedista, que casualmente cuando usted crea un usuario, pasa a ser wikipedista. Por más que tenga una edición con un usuario registrado, ya se lo puede considerar wikipedista. Eso significa la palabra wikipedista, usuario usuario que puede editar y hace cuánto que editas en Wikipedia, Esteban, te vamos a, a hacer de... unas preguntas personales. Yo para, para, empecé a editar en 2008 corrigiendo un cambio menor en, en el aeropuerto de Tandil, que tenía mal el código IATA, y ahí me envicie, empecé a hacer otro tipo de cambios. Sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que hace que sigas, o sea, qué es lo que te motiva a ser parte de la comunidad? Primero era para hacer este tipo, saber que podía hacer ediciones de línea. Después empecé a conocer gente y mis amigos de, de personas, de un montón de gente. Empecé a viajar. Empecé a participar de editatones. Después empecé a invitar a ser miembro de Wikimedia Argentina. Y pasé a ser miembro de la comisión directiva. O sea que de, tuve logros personales y, y motivantes, que, que motivan que todavía siga. ¿Y qué esperas para el futuro de Wikimedia, de los proyectos Wikimedia? que siga creciendo, que se siga siendo verificable y que siempre se que la cantidad los usuarios nuevos sigan llegando, se siga renovando el plantel. Sí, algo que, que, que vamos a decir, que Esteban siempre es uno de esos usuarios que están ahí en línea, parece 24-7, no voy a decir 24-7, pero es un montón, pero casi que 24-7 eh, y que ayuda un montón, sobre todo a guiar a otros usuarios que recién están comenzando, nos ayuda con cuando necesitamos una opinión más eh, de, de, de alguien que tiene con más trayectoria dentro de la wiki, de cómo son los procesos, ¿no? Porque también, como decía Esteban, esto no es solo un proyecto donde se colabora eh, escribiendo en Wikipedia, sino que es una comunidad de personas eh, y muchas veces, como es una comunidad de personas online, no sabemos bien a quién tenemos que preguntarle cosas cuando no sabemos qué hacer. Eh, y una de esas personas a la que siempre le preguntamos cómo se hacen las cosas, dónde busco tutoriales, a quién le puedo consultar, o cuáles son los procesos correctos para, no sé, denunciar un vandalismo o pedir un bloqueo, bueno, ese es Esteban, que con tantos años de trayectoria dentro de la wiki, tiene eh, el, eh, el gesto siempre de acompañarnos con esas dudas y respondernos y ayudarnos y guiarnos en todo lo que es este maravilloso, complejo y a veces caótico universo de, de la comunicación dentro del eh, el mundo wiki. Eh, pero así como hoy nos da un pantallazo de todos esos usuarios que uno piensa, bueno, me hago un usuario, soy editor de Wikipedia y ya está. No, hay un montón de roles dentro de la comunidad. Y uno de esos roles también es acompañar, eh, a los editores y editoras nuevos y nuevas dentro de lo que es la inmersión de todas las reglas que se vienen acumulando hace 20 años, 21 años eh, de, de historia, de una comunidad que viene trabajando para, para hacer crecer al mundo wiki. Entonces, eh, también eh, contarles esto un poco, ¿no? Como si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta respecto a cómo proceder dentro del mundo wiki, eh, Esteban está ahí siempre disponible, para que voy a poner de nuevo acá, que está eh, poniendo su contacto. Eh, lo pueden en su página de usuario, eh, que seguro que les va a responder rápidamente. Y les va a ayudar a, a resolver sus dudas. Sí, no, y además aprovechemos para agradecerle a Esteban siempre su buena predisposición, ¿no? Porque yo creo que no es solamente eh, una persona que se colabora dentro de la wiki, sino que también colabora un montón con nosotros con los capítulos. Él es parte, digamos, de, de que Wikimedistas de Uruguay exista. Este, así que, bueno, eso, ¿no? Y él además trabaja a nivel local, global. Eh, eh, ha sido siempre como muy... Eh, eh, predispuesto a ayudar a los capítulos de la región, no solamente de, de Argentina, así que bueno eh, hay que de nada, eso, reconocerle ¿no? su, su buena predisposición a participar en todo y agradecerle esta charla que me parece, estuvo buenísima y además está buenísimo porque yo creo que, no sé yo lo veo mucho trabajando con, con docentes y, y con gente por ahí del sector de educación o, o de cultura que tiene muchas veces estas dudas de, bueno, cómo se maneja la Wikipedia, ¿no? Porque más allá de lo que uno le puede explicar de las reglas de funcionamiento, el tema de los usuarios genera muchas dudas, ¿no? Y, y me parece que tu charla estuvo buenísima, Esteban, porque ayuda un montón a clarificar esas dudas para gente que por ahí es, eh, eh, está recién empezando y tiene muchas preguntas sobre los usuarios. Así que, bueno, agradecerte nuevamente. Sí. No, no, Mary, no última, cosa, última cosa. Última sí. cosa y te, te, te saludamos y te dejamos de decir. Eh, y poner en valor. Todos los roles que hay dentro de la comunidad de wikipedistas, ¿no? Porque cada una de estas personas que fuiste nombrando desde el usuario nuevo, el autoverificado, el revertor, el testigo, el bibliotecario, cumplen con una función muy específica y sumamente necesaria para el mantenimiento de lo que nosotros leemos eh, día a día. Eh, entonces, también reconocer a todos esos usuarios y usuarias que están por detrás el, el enorme trabajo que hacen, eh, para, para, bueno, para que Wikipedia sea lo que hoy en día es Wikipedia. Así que eh, a, a vos como bibliotecario, como administrador de Commons, también ya que estamos, vamos a mencionarlo acá, así al pasar, eh, único administrador, creo, de Latinoamérica de Wikimedia Commons, una cosa así, eh, así que los alentamos a, a que se presenten más también. Tengan paciencia si se presentan, no, no, no es fácil, no, no es fácil, no es fácil. No, no, no. Si quieren pueden rever la, la charla con, eh, con Luis que contaba un poco también cómo es ese proceso que es arduo, eh, pero bueno, necesario también para, para que la comunidad siga creciendo. Así que muchísimas gracias, Esteban. Eh, fue un gusto tenerte acá y cerramos nuestro ciclo, cerramos nuestro bujero. Sí, fue un gusto tenerte acá, Coti, también en este destino sí. y, y vamos a volver a repetir para los que no... Dijeron es que no, otra vez estas dos pesadas hablando. Vamos a repetirles que, bueno, este es el último día en que la tenemos a, a Coti como eh, copresentadora presentadora de, del ciclo. <ríe> eh, y que a partir del año que viene, el ciclo de, de Wiki Herramientas va a estar costeado directamente en eh, el canal de YouTube de Wikimedistas de Uruguay. Así que les volvemos a insistir con que se suscriban al canal de YouTube de Wikimedistas de Uruguay. No es simplemente que queremos tener más suscriptores, sino que es la forma más fácil de enterarse y ver este, eh, eh, cuándo están sucediendo eh, el, los distintos wiki herramientas y, y, bueno, quizás el año que viene tengamos un horario más, más trabajador friendly. Eh, veremos, veremos. <ríe> Así que, bueno. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Esteban. No hay de qué, no hay de qué. Hasta luego. Vale.